Hey, ¿qué onda amigos de que proactido de buena suerte? Hey, ¿qué onda amigos de youtubers para que de buena suerte? Y así es, volvemos con este mundo cuadrado. Mis ojos azules regresar. Bueno, me eh, dieron ganas de jugar Minecraft. Para que les diga otra cosa así, ah, me dieron ganas, dije, vamos a hacer otra cosa, que no sea la güey, que no sea... Mis skatis? Dije, bah, me dan ganas de unos mundos de supervivencia, no sé por qué Y aparte, bueno, como pueden ver, suerte tienen un montón de datos Están diciendo, ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, <risa> ahorita les explicaré poco a poquito ¿Qué? Pero mientras quiero que adoren este esté grabando con un programa así Que se ve distinto, ya saben por qué ¿Puedo ver mi logo? ¿Esto de Aldo Sí se ve bien padre, pero bueno, eh, es el mismo creo que ocupé con el, los videos de The Forest, pero no se ya, ahí cuando tenga tiempo, haré más Y como pueden ver, tengo cierto avance, ya sé que no es un mundo desde cero, pero les voy a explicar <risa> O sea, esto es como una continuación del otro mundo que tenía, en el que fue destruido brutalmente por quien sabe qué, no sé, un programa así Y dije, pues para que no me vente desde cero otra vez, pues, vamos a hacer un poquito de avance, bueno <risa> no está un poquito Pero bueno, les voy a explicar todo Antes que nada, les muestro a mis compañeros, chis, yes, estas maravillosas criaturas con las cuales no pude haber sobrevivido Les voy a enseñar qué son, Exacto, que yo tenía ahí al puesto Se llama pingüino, son como mascotas que puedo tener, en el... es el mod de Auschwitz, ¿sabes? No sé, bueno Ajá, regresando Espera, no, esto tenía que ver porque no sé, de repente se empezó otra vez ¿Qué? Y dijo, bueno, hablando de eso son mascotas que puedo tener en este mod de Advent of Ascension Bueno, es más fácil, creo, según yo era este Así que, bueno, son bolas de nieve es en, en Slap que se craftea con... Ahí está, con piedra Así que, pues ya pueden ver A ver, vamos a buscar más slabs hasta que estoy aquí Porque, igual, bueno, no sé, hay muchas mascotas Mira, ya ven todas las que puedo tener Pero algunas, este... Oh, shit eh, ok, bueno, no me importa <ríe> Algunas puedo tener, bueno... Balloons, no sé cómo se consiguen eh, Blue Crystal máximo. Bueno, Yo creo que estos son derrotando a monstruos Mira, más fácil eran los pingüines Porque, bro, no está bien fácil Bueno, este está medio fácil de hacer Este, bueno, muchos otros más A la bestia, puta, varios Bueno, eh, primero vamos a dormir Y ahorita vemos. Ajá. Bueno, ya regresando Volvemos aquí otra vez, vamos a ver todo lo que va en su grupo Para que estén un poquito más En contexto de lo que pasa, ¡Shit! Bueno antes que nada acaban de ver que tengo esta pelotita Que puedo saltar millones Y como que me... No me hace daño al caer Pero tampoco tanto porque como pueden ver Me acabo de caer y me hice daño Se acá casi con una de las Lala que... Matando a uno de los TVTubbies Y por Slime y todo esto Así que bueno, a este bueno, momento Voy a agarrar mis gallitas Que también voy a decir cómo las conseguí porque... A la vez no tanto, me o sea, parezco Que estoy muy fuerte pero no, a ver, les quiero mostrar algo que hacen estas biches, que es que ya el enemigo. Mátelo, mátelo. Pollo contra pollo. Pollo contra pollo. vaya vale Lo que hacen es eso. Bueno, tengo mi granja de animalitos. Trigo. Estas plantas que me la dropearon, la semilla, los arboretas, que me pegan y me hacen las Los cielos pues con eso puedo hacer fechas mágicas y bueno, nunca he usado nada, pero bueno, vamos a usarle a la familia, como están ¡ah! no entro, <ríe> un es normal bueno, sí, ya tengo un beso de cantalitos, voy a encontré el pante? y bueno, tengo esta actriz toda la que la verdad ¿Cómo? ¿cómo se cortea esto? bueno eh, teletubi, ahí está vamos a ponerle aquí con cualquier cosita de los Teletubbies, hierro y tres diamantes, casi como una mesa de encantamientos, o sea, está bien, o sea, tampoco está tan fácil de conseguir, pero a la vez sí Ya no sufro tanto comida, aunque son hábitats normales, pero bueno. Estos es son gente que me fui encontrando por el camino ahí que estaban en peligro. Supe que sentía ser derrotado por todos los monstruos para siempre y siguen apareciendo. Así que bueno, aquí hornos, aquí puede ser bonito, un cuadrito, un servista todos son los cofres, una banderita chida que ahorita lo voy a la conseguí. Y bueno, ok. <ríe> y les presento a mi esposa. ¡Uh! Doreta. Ella también estaba muy perdida. La historia es fácil Normalmente, la enamoré. Bueno, ya. Te tengo a todo, estoy casado y todo. Pero siempre yo que salía a lidiar con los monstruos, proteger a los demás aldeanos, ayudarles del sufrimiento que yo sufrí, siempre que iba a salir, le traía una le gustan de dos tipos las rosas y las amarillas no sé cómo se llaman bueno eh, así la pino volando y le gustó me quiere la quiero eh, aunque aún así siguen apareciendo eso sí este sistema de vallas que puse aquí en mi casita ha hecho que no aparezcan monstruos al menos dentro de las vallas o sea, todo esto de la parte verde no pero allá afuera sí ¿Razón? No sé. <risa> o es porque tengo... No no sé, pero pues... Aparecen ahí. Bueno, aquí tengo otras casetas que tengo... Que quiero construir. No tiene nada de momento. Solamente las estoy construyendo. Y el objetivo de, es como... Avanzar un poquito en esta parte porque quiero copiar el mismo diseño. Pero así cuatro veces están perdiendo y estos... Estos jóvenes... Hacerlo cuatro veces y así expandirme. Porque miren, todo esto era una explanada. Y pues pueden aparecer, muy fácil pero ya con esto, al expandirme, pues ya no van a aparecer muchos. Y quién sabe, si ya hasta mi villa. Ahí murió una vez. Y bueno, creo que ya es todo. Y se me olvida algo, pues... Ah, cierto. Eh, bueno, como conseguí ya diamante, eh, pueden ver que tengo unas este, armas de limonita, que se llama este lingote. Que solamente se podían picar con un pico de diamante en adelante. Así que fue complicado. Hice mi pico y bueno... Tengo limón y teja de todos estos materiales nuevos que han visto. Se no consiguen de esa forma. Aunque me falta uno azul que también está chido. Que con ese puedes combinarlos. hacer armaduras, armas y lo que sea así de loco. Y... Tengo unas botas. Y no sé dónde me las encontré. Pero pues no, sé, no se gastan nunca. Aunque no me protegen demasiado. Que digamos. Pero aquí están mis triunfitos. Que ahorita. Para mostrarles. Cómo funciona. Si ven. Arriba a la izquierda. Digo, arriba a la derecha. Tengo como un puño, un rayo, un monstruo y todo eso. No hace muy bien para que se vean todos. Pero sé que el morado es de creación. Y como pueden ver, aquí dice que me cuesta 6 de creación. O sea, una vez le dé clic derecho, va a aparecer uno y voy a tener 4. Ahí está. Me costó 6. Y acabo de crear otro pingüinito. Lo malo es que no sé cómo se curan. Y no sé para empezar si se curan de verdad. o sea Si en serio se curan o pasa algo. Y bueno, ¡ah, la bestia! Ok, eso no había pasado antes. Creo que porque hice esta cosa de aquí. Porque está avanzando y pues. <ríe> bueno, no sé, sea, luego se traba por los árboles. Eso es algo que tengo que cuidar mucho. Pero de momento es así. Y ya, esto es todo lo que tengo. Así que antes de empezar con todo esto, quisiera ir a explorar. Y no sé, ir a una tal vez. quiero mostrarles, eh, a ver, todo lo que he explorado. Aunque no crean, no es mucho. O sea, parezco. Chirado. Yo no sé, parece que estoy muy fuerte Pero no Les espero que no todavía me hacen daño y me pueden matar Solamente que así, con cuidado, pues ya no Quiero mostrarle estas zonas de aquí Que están muy extrañas Que están muy sorprendentes Quiero, ver, quiero que vean la magia de este mundo o sea. Ya aprendí un poquito más sobre estas cosas Así que pues, ya hacemos más <ríe> Y bueno déjenme voy para allá A ver si me encuentro algo Y ahorita volvemos Bueno oficeros, ya llegamos les quiero mostrar esta parte que está extraña. Es como una dimensión o una, un bioma. Porque no es de Biomes on Plenty, que no de, me da biomas. Sino que es otra cosa que es de las best of Como pueden ver, ¡ay! ¡Oh, shit! Ok, eso no estaba antes. Eso no estaba antes. Caballeros. Ok, normalmente esta zona roja es de payasos. O sea, miren qué feos. O sea, ¡damn! Todos son enemigos, lo acabo de ver. Al estos de aquí. Los caballeros, quién sabe. Si sean dan amistosos. No lo quiero comprar porque luego sí me forjan. Es que miren, están horribles. Y todos son cuerpo a cuerpo. Bueno, hay una. Una cosita a la que fui. Un tipo castigo. No tenía mucho, la verdad. Normalmente, luego por aquí ahí como spawns. Hay por ahí al azar. Y también este fenómeno extraño del agua. Pero bueno. Creo que esta, esta pelotita me ha salvado de muchas, eh. Es... Está súper barato. No cuesta mucho. Bueno, mis, mis pingüinos se han ido. Es que miren, qué asco. Es que miren cómo son. ¡No, la bestia! ¡Ah, la bestia! No, ya ven, ya ven. No, no, no. Vámonos, vámonos. No estoy tan poderoso como pueden ver. Me siguen haciendo su bitch. Aunque sí he matado uno que otro que me dan como monedas de rojas. Que las tengo en casa, no se preocupen. Ya fui y no había nada. O sea, nada más para explorar. Muy bueno. Es que bueno, a ver. eso es por una parte de la zona roja que está medio extraña ver es que si sí me hacen, también se me fueron mis pingüinos, quién sabe, pues, como que se trabaron y ya no se transportaron No se teletransportaron, <ríe> perdón Y miren, guachen eso, esto es como una zona azul, dimensión azul en la que hay unos tipo caballeros, no sé si sean de o ángeles Pero miren, hay caballos O sea, está muy pro Sé que son los tiros porque ya me acerqué a uno, es más, si quieren me acerco Solo que no me maté <ríe> Entonces, según yo son muy rápidos estos pero muy rápidos, así que... Así que les digo, muy rápidos son muy rápidos. Pero enfriga, enfriga, viste. No sé si no tiene mucha vida y no me pega. Pero... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Pega, pega, pega. A ver, ¿qué me dio? ¿Me dio algo? Pues, ¿o algo? Mmm, No. No, pero ¿me dio algo? Ah, la bestia, me dio una bandera. ¿O okay, qué? Eso es nuevo. Ah, trae, así se consiguen las banderas. La roca, fue porque se un payaso. Esta pues sea para adaptar a estos <ríe> Aunque después no se voy a llenar De banderas, la verdad no quiero eso Oh shit, se va a hacer de noche Y no me traje cámara, damn it eh, Bueno, espero que mi familia esté bien <ríe> También están en este tipo de monstruos Y bueno, también vi Hay una daño en allá arriba os digo que nada más me acerqué tantito Si quieren, vamos Nada más que les aviso que Está ahí lo de Blaze y luego vamos a esa va Así que, hoy la venimos bueno, a ver, eso sí, señores, antes de ir allá, necesito muy de materias para volver, porque está cabrón <ríe> Así que bueno, además, también les quiero mostrarte que me acordé Tengo este martito que se craftea de esta manera, palos y hierro, pues, hay mucha, mucha cosa que decir Y bueno, esto lo que hace es picarte spoters, ¿sí? seguramente ya lo han visto algunos Y si no, pues no, ya les digo yo, aquí está Pero bueno, ahorita vamos a picar pizza por esto se farmea, pero de pide la no me va a falta. Y bueno, materiales les cuesta un poquito caro Por ejemplo, si encuentro hierro o carbón o algo así Si me va a costar un picarlo pues, ¿okay? Pero bueno, de estos modos es que luego sí me dropean cositas Bueno, de estos tengo un montón Así que si lo voy a quitar la que no es que sea también de eso tengo un montón Luego hay la probabilidad de que me dé diamante No sé qué tan baja sea la probabilidad Pero bienvenido, ¿no? O sea, está genial Bueno, ahorita pues Se atravesó la tierra A tiempo quiero gastar tantos antorchas porque sí Vi, hay spawns de Blaze. Ah, ya les planté, ¿no? Ay, creo que ya he había hecho aquí una cobita ¿Escucharon eso? Huele a peligro, así que... Nelly. Ya, ya con esto yo creo que tengo suficiente. Mira, o sea, tengo tres stacks de piedra. Así está muy brutal. Pero ojo, para formar piedra, no para formar otras cosas. A ver, espero no caer porque digo que esta pelota no me aguanta tampoco tanto. O no sé, porque luego sí la he usado para esto y me ha he hecho daño. A ver qué vaya ahí. Ah, otra lado. Eso sí no sé qué hacen. Ok, tengo que ser, el caballo no quiero morir, ¿ok? Es, solo es eso. ¡No quiero morir! Así que pam, pam, pim, pim, pom, pum, pam, pim, pim, pum. Debes, ya estoy viendo abajo cómo se desvanece, cómo estamos a esas alturas, cómo podemos morir. <risa> o sea, pero bueno, está rodeado un poquito de agua, así que pues no hay mucho problema. Bueno, aquí ya eh, está pues caminote. Si vas muy rápido, lo sé. A ver, cuidado, cuidado Ok, ok, por alguna razón no están apareciendo. Oh, ok, ok, ok, ok. No, no, no. Chuchu, chuchu, chuchu, chuchu, no, no, no, no, no. no, no, no. Chales, se van a aparecer un chingo. Miren, les está rodeado. Yo tengo un mes de encantamientos, que pues bueno Ya tengo una, chale, no sabía que había además, pero bueno a ver. Oh shit Ah mira, libros me sirve ah, A la vez ya tengo verrugas de aquí la a Excelente Igual Bueno según esos árboles son de blowstone. Oh shit Oh shit oh shit oh shit Oh shit oh shit Pero que pena le puse la antorcha O sea ¡Ah! <risa> más libros de estos No, no, no, no, no, no, no, no, no, ver, sí, agua, ¿eh? no, no, no, no, no, no, no, no, poner no, no, a no, no, no, no, A ¿Me ¿eh? no, sí no, Oh shit. Oh shit, no, no, no, no. A ver si puedo, no sé que destruirlo uh, uh. Ok, destruir, destruir, destruir, destruir no, ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! no Damn it. no ¡Hola! Nunca <risa> <risa> <risa> <risa> aparecen desde arriba los malditos? Eh, ok, tristeos, vamos a aventar! ¡Nos vamos a aventar! Ah, ah. Ya sé, pinche maricoso, ya sé, ya sé uf, uf. Dame suerte ¡Cállate en el agua, por favor! Ay, no mames <ríe> <ríe> <ríe> Verde Bueno eh... <ríe> ¿Estuvo bien? Bueno, creo que no lo grabé. ¡Shit! Bueno, pues en los cobros que abrí ahí estaba esta cosa. Bueno, eh, tenemos Lawstone. Deberías... Estuvo bien. <ríe> Para morir. ¡Ah, está cabrón! <ríe> bueno. Ahora intentemos entrar a ese. No sé. Digo que... me Vengo con ganas de morir, ¿eh? <ríe> y no tengo flechas. ¿Sí? ¡Pedate! ¡Ah! No mames, me espanté. Oh, espanté. A ver si ya no se ve que abajo también había piedra. Ya te La madre, a la bestia. Bueno, uh, no sé, me espanto, pero pues son los de Minecraft. No, lo voy a quitar, no le voy a Neta, <risa> esto estorba mucho. A ver, hola. Ok, cuestión de experiencia, nada mal. Eh, no sé si tengo una relación. ¿O aquí abajo hay más? no. Creo que ya era todo de esta. Más sencilla, ok, sí. Nos vamos, jóvenes. <ríe> Productivo. Ah, bueno, una monterreya, qué bonita. Dime que están los hostiles. O sea, Seguro que todos estos no son hostiles, son animalitos bien bonitos del mar. A ver, si a ver, ¿me ataca? No, no me ataca. Tío, son bien bonitos. Aunque, bueno, o sea, es que está raro el, el bioma este del, del agua, bueno. <ríe> ok, no, ya. Suficiente por hoy. Ahora vamos a quitar el, la muerte. Que pues. Luego me, me, me, me. Ya. Todas. Vámonos. Vámonos. Esto aquí, esto aquí. Eso sí es lo que les puede interesar. A ah, la bestia. A ah, la bestia. El, el viento, el viento, el viento. Da el viento. La velocidad, da la velocidad. Aquí tengo varias cositas. Que pues, también fui recolectando. En datos Dungeons Materiales, ah, mira, esto no sé qué sea, pero parecen balas. Eh, esta anilla, pues es que le, le, le di el de oro y quería darle esto, pues ni pedo. Eh, esta aquí, tengo esto, the extension. Ah, mira, tengo para hacer. No me acuerdo <risa> dónde conseguir esto, pero tengo un compasero más alto. Bueno, pues voy a más cosas. Aquí de Hardcore en la que esto lo no encontré. ¿Ese daño del país que les mostré hace rato? Ahí le encontré la tirada Dije, ah, bueno. Sobres, aquí pienso poner libros de encantamiento. Bueno, ya encontré libros, tengo mi mesa. Igual, este, bueno, una sala obviamente la voy a destinar a mesa de encantamiento. Pero bueno, a ver, vamos a poner esto aquí. Vamos, a ver. Espero que no haya enemigos por aquí. Tengo ya aquí uno más o menos, las cositas. Ah, y aquí tenía como una parte de, de, de caña de azúcar, pero ya la moví por acá. Tenía ahí un laguito Watching, watching, watching. Bien bonito el asunto, digo que me gusta. Me gusta algo natural, ¿sabes? A ver, es 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Eso sí, luego me extraigo estos bichos para yeah. construir. Pero bueno, aquí se repite 1, 2, 3, y listo. Bueno, eh, vamos a ponerlo aquí. No sé muy rápido construyendo eso así, pero pues, eh, o sea, me, me diría, te no sé con ustedes si les pasa. Bueno, si sí, ha jugado mejor, esto relaja. <ríe> te juro, ¿tienes un mal día? Esto relaja. Es como, no sé qué tiene Minecraft, pero es mágico Ah, y no se preocupen que también, este Cuando salga o sea, Las nuevas versiones las jugaré Obviamente sin mods Entonces, ahorita Este es con mods, porque tengo dos Un Minecraft aquí con mods Y el otro sin mods, que ya es como la original Ya cuando salgan los monstruos que No sé si han visto hay... Va a haber un monstruo que no te ve Pero te escucha, y está bien cabrón Porque eso me da un chingo de miedo <ríe> Es que imagínate boludo. Está potente, y aparte, bueno, están las capas más oscuras de este mundo. No me voy a encontrar aquí en. No, perdón, pero no, no, no. este. el título, no me distraí. Algo quién sabe. A ver. No me está bien, pingüinitos. quiero construir. Es que, pero. Para que no me haga daño, cada rato pueda venir un monstruo que puede craquear por completo. Si sí, ya después haré varias vallas. Para rodear esto. Yo tengo más o menos delimitado, ¿Va? Pero pues ahora sí Me quiero extender A la bestia y un toro Y ya pues, De momento, luego pues, Obviamente exploraremos más zonas, hacemos más dungeons Pero te que dices, infiesteros pues, También necesito mi casa, Todo lo que he conseguido lo quiero poner o sea, Sobre La mesa de encantamientos, eh, De las sesiones, pues al Nether, eh Bueno, puedo ir al Nether Que también ahí hay más cosas amigos. Hay más cosas o sea, me que vieron que aquí se acabó todo No, joder. Hay más enemigos, hay más daños, creo que está ahí. De los de... ¿Los Ore? Como el Monite y todo lo que le mostré. ¿eh? Ahí está, según yo, el más poderoso. Si dijera, es como el Wanderite. Eh, no sé la verdad, pero... Ya ven que este modo existía antes del Wanderite. De de de de la... Supongo que de ahí la idea. Pero sí, está poderoso. Y creo que ahí puedo ya empezar a ir a otra dimensión. O pues sea, aparte de las comunas del Minecraft, ya irme a otra. Aunque sí, eso sí. Luego me da un poquito miedo porque depositos posibles monstruos de este mundo me hacen su pitch. O sea, me destrozan. Ahora ya, ¿cómo va a ser? Bueno, obviamente con ayuda de los chinguitos. No sé si o transportar. Aún así me llevaré varias slaps para. Poder, este, esconder varios. Que se venga, donde está? Que se venga, que se venga. Si, ¿Sí? porque no, no tengo es que luego se cruzan, no quiero pegar. No se encariñen, fiestero, no se encariñen. Me va a cortar. A ver, una flor de esta para mi esposa. Esta, esta, esta, esta aquí, esta, aquí. No vamos a construir. Subiendo. Tranquilos que, ah, cierto, es que no puedo escalar ¿verdad? No sé si me gustaría. no puedo subir. No, no ah, shit. Ahora, para se que sea bonito, no con tres. Tienen eh, bueno. que <risa> componer mucha piedra ahí. Pues. el carbón tampoco es mucho problema. Eh, bueno, va quiero dar un regalito. Un regalito muy bonito que te va a gustar. Te va a emocionar. Eh, ¿eh? Ah, sí. ah, Me adora. Me <risa> eh, dolar. humilde el asunto, ¿no? Sostenos. <risa> si Vamos a live. Tienen que aprovechar. <risa> A ver, ¿qué más quería hacer? Ok. Ah, bueno, bueno, no. Es que de repente hay como unos humanos diferentes a los de Komsa. De que me tradean monedas. Ah, sí, les voy a mostrar eso ¿no? Estas monedas son las que me pueden tradear. Hay de plata, de oro. Bueno, depende del enemigo que tan fuerte sea me dropean esto. Y estas son las del Circus. Que fueron las que me dieron los otros biches. Y bueno. Eh, vamos a hacer unas escalitas. No sé cuántas van a estar. A ver, vamos a ver. Solamente se van a necesitar bastantes, así que pues. 36 con un Snowman. está así voy a necesitar bastante. Pide, a ver cuánto puedo construir con las materiales que tengo. A ver, como uno. Aquí esto para que no se vea feo de que, pues miren, se ve madera, piedra. El... ¿No? Aquí ¿Se ve bonito? Escondemos lo feo con detallitos. Así de Es más, ya sé que ya pasó un cartón de feo. Les voy a contar una estrategia. Bueno, sé también este les había contado Que también tengo ya otro canal de YouTube Que ya es con, con amigos Se llama Platicando con los Panas Es un podcast, bueno, más que nada En el que platicamos temas de interés Y pues, bromemos un poquito Estoy menos, bueno, más ahí allá Porque pues, no tengo interés Que platicarles Luego hasta ya, ya enseñé una parte De uno de mis temas Pues si gustan, aquí más o menos es pura tontería <risa> Divertirnos, pasarla bien, relajarnos Después es un día, es <risa> Y pues, oh shit, es que meta. ¿Cuánto win, misterio? ¿Sabes qué? Voy a dejar, Voy a poner todos. Ah, digo que es. una ternorita, Dorothy. Ah, algo que no les he contado bien, repuso yo, es que ya. Pero soy más de. Vale, es tercera vez. Ya está, Bueno, ni son cosas que pasan. Antes, Dorothy ya estaba casada. Pero, o sea, yo la había puesto arriba para que los pues, malditos de abajo no se la ligaran. Dijera, es mía. O sea, un enemigo estuvo aquí, ¿eh? Porque esto estaba... Eso no estaba así. Eso no estaba... Ok, hay que cuidar un poquito más. Ese árbol no sé si me voy a generar problemas. Lo voy a romper aún así. Bueno. Siguiendo, estaba ahí con Dorothy. Y la había puesto arriba para que pues, nadie se la ligara. Y les valió, o sea... y estaba a y dije, ¿Qué? Por algo puse... Ah, yo creo que era por esto Bueno. Por algo puse. Para que... Oh, shit. Ok, tengo que cambiar las cosas. Bueno. Por algo la puse arriba para que no se diga... No, no importó, ¿sabes? Y dije, ah, bueno. <ríe> Así que, lamentablemente, fui al Bosque Rojo de la Muerte. O sea, sí, ahí ya. Y... Sufrió... La ira de Brandoshen. <ríe> Digo, pues... Me, me dijo... Hermano... Quiero ahora encarnar en un unicornio Ayúdame a cumplir ese deseo y Digo, ¿está ¿vale? bien? Yo te ayudo ¿Y yo la ayudé? 100% real No fake, vamos a ver aquí ¡Potente! Y aparecen pinches monstruos Ahí está Supongo que sí me da, me da, me da, me da Sí, sí me da Pero mínimo ya una parte de la casa construida ¿Cómo tenía el piso? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡A mover! A a a a a a a a y vamos a dormir también ¿Me paso? Ah, ¡Excelente! 1, okay, 2 y 3. 2 y 3. Y hasta aquí, perfecto. Ok, tenemos la palita. La palita. Ahora sí, vamos para allá. Ah, también quería preguntarles que si quedan los episodios largos o cortos. No sé, porque depresionante, yo no sé. Qué es, ¿eh? Y digo que hay muchas cosas que hacer, que digo, damn, damn, este mundo está muy lleno de magia, vamos a hacer varias cosas, se van a sorprender. O Así sea, que más vale que estén atentos y que vayan a ver qué canal de este serie, porque está muy... Ir. A ver, hasta aquí, esto es 3. Mucho más rápido, ok. Ok, ya tenemos todo esto aquí, ahora empezar a poner maderos. Pingüino, no, maldita pingüino, más madera. El pedo es eso de que los chingüinos me estorban mucho, pero no, no, no, no, no hay que cañeros porque se pueden morir, maldita pingüino. Más, los podemos odiar mejor. Bueno, fiesteros, hasta aquí nos dio la madera. <risa> y bueno, espero que les haya gustado y ya saben que si quieren más videos de esto, que bueno, van a ver, seguro. Pero pues, me gustaría que apoyaran. Verán que este mundo se va a llenar, va a ser, bueno, está lleno de magia. Vamos a descubrir muchas cosas y que sigan esta. Adiós.